buen día para cada uno de ustedes iniciamos este nuevo día llenos de esperanza y puestos en las manos de dios porque confiamos en su misericordia seguimos unidos bajo un mismo espíritu y con unos mismos sentimientos que dios nunca nos ha abandonado en este momento de tantas necesidades confiemos en que él está presente con esta certeza iniciamos este nuevo día como un regalo de dios oremos levántame señor cuando postrado frente a mil problemas tengo la sensación de que se impondrán a mis posibilidades de hacerles frente dame fe señor porque la fe es ver lleno el vacío porque la fe es confiar en lo prometido. Porque la fe es levantarse aún a riesgo de volver a caer. Dame fe, Señor, y que me levante para siempre escucharte y que me levante para nunca perderte. Porque la fe es poner a Dios en el lugar que le corresponde. Porque la fe es atisbar luz donde algunos se empeñan en clavar sombras. Amén. Ya estamos en la quinta semana de cuaresma, preparándonos para vivir la semana mayor, en la que seguimos caminando con Jesús. En nuestro itinerario cuaresmal, en la liturgia, en la primera lectura se nos presenta la figura de Abraham, figura que será refrendada por jesús en el evangelio dios establece una alianza con la humanidad representada en abraham la palabra del señor hoy nos presenta una figura de fe una figura de esperanza que es la figura de abraham quien creyó en dios Tuvo esperanza en Dios e incluso Dios dirá que saltaba de gozo por Abraham. Jesús en el Evangelio hace referencia a Abraham vinculándose a la historia de aquellos que por la fe y por la vida son auténticos descendientes del padre común de la fe, implicados y partícipes de la alianza. Alianza eterna entre Dios y la humanidad. A este anciano, cuya esperanza de ser padre, se ha desvanecido por su edad. Dios le promete y le anuncia que sus deseos se verán cumplidos con creces. Nosotros también somos hijos de Abraham por la fe. Por eso, nosotros también debemos creer en Jesús, dispuestos a salir de nuestra tierra para ver la tierra que Dios nos promete y nos anuncia, y de esa forma seremos como hijos de Abraham, dispuestos a sacrificar todo como Abraham lo hizo con su hijo. Abraham creyó contra toda esperanza como es nuestra fe, nuestra esperanza en Dios, que somos hombres y mujeres de fe. La fe que es garantía de lo que se espera y es prueba de las realidades que no se ven. Hebreos 11.1 Le llevó a Abraham, sometido a la prueba, a presentar a Isaac, su hijo, como ofrenda y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito respecto del cual se le había dicho, por Isaac tendrás descendencia. Pensaba que poderoso era Dios, y aún para resucitar de entre los muertos. Por eso los recobró para que Isaac fuera también figura, 17 19 y en efecto la salvación de isaac es figura de la resurrección de cristo una resurrección universal y también de la pasión y resurrección de cristo somos capaces de creer en dios aun cuando todas las circunstancias nos agobian de eso se trata la fe de creer en dios porque Él nunca falla. Somos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de esperanza. La promesa de Dios está sobre nosotros. Hay una tierra prometida que nos está esperando, miles de dones que vienen a nuestra vida y que esperan por nosotros. En realidad, Dios le prometió una gracia doble, Serás padre de muchedumbre de pueblos, y les dará a ti y tu descendencia la tierra en que peregrinas. El pacto por parte de Abraham consiste en haber obedecido siempre. Por parte de Dios, la promesa es ser padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarán Abraham, sino Abraham, le dice el Señor. Y Abraham creyó. Luego, en otro diálogo del Génesis, Dios le dice que su descendencia será numerosa como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Y hoy podemos decir, yo soy una de esas estrellas. Yo soy un grano de aquella arena y esto garantizado por una alianza. Seré padre de ustedes, seré vuestro Dios y ustedes guarden mi alianza por siempre. Abraham es el padre de todos los creyentes porque contra toda humana esperanza, en contra de, la, de lo humanamente verosímil y prescindiendo de lo que la sola prudencia humana pudiera aconsejar, se fía de Dios. Dios sabrá lo que hace y cómo lo hace. Y Dios lo hizo no solamente por engendrar biológicamente a su hijo Isaac, sino, sobre todo, por ser modelo y padre de todos los creyentes. Y desde entonces, su actitud de confianza en Dios, de fiarse de Dios, es un modelo para todos nosotros. «Guarden mi alianza, tú y tus descendientes». Querer vivir, no querer morir. La vida eterna es hoy la buena noticia de Jesús. Según su promesa, ya no es una locura lo de querer, no querer morir, sino querer vivir para siempre. En realidad, es el deseo de todos los hombres en todos los tiempos. Por eso Jesús trata de dar cauce a ese deseo de eternidad que nos invade. Estamos ya en el umbral de la Semana Santa. Hoy, en este jueves de la quinta semana de cuaresma, la liturgia de la palabra nos pone delante el paradigma de la fe a nuestro padre Abraham, quien habiendo escuchado la voz de Dios, salió de casa, dejó sus seguridades y se puso a caminar solo con la promesa de que Dios le había hecho llegar a tener un hijo y una tierra. Como afirma San Pablo, Abraham, esperando contra toda esperanza, creyó, y fue hecho padre de muchas naciones, según le había dicho Dios. Así será poster, tu posteridad. Así será tu posteridad. Fue la promesa que Dios le hizo. No vaciló en su fe al considerar su cuerpo, ya sin vigor, tenía unos cien años y el seno de Sara igualmente estéril. Por el contrario, ante la promesa divina, no se dio a la duda con incredulidad, más bien fortalecido en su fe, dio gloria a Dios con el pleno conocimiento de que poderoso es Dios para cumplir lo prometido. Por eso, le fue reputado como justicia y la escritura no dice solamente por él que le fue reputado sino también por nosotros que creemos en aquel que resucitó de entre los muertos a jesús señor nuestro quien fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación Romanos 5, 18-25 Quien guarde mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre. Pero los judíos no le creyeron, argumentando que Abraham mismo, que también había guardado la palabra de Dios, había muerto. Jesús hablaba de otra vida, o del segundo tiempo de esta. Demasiado para los judíos, ellos que en su tiempo y para los pragmáticos existencialistas de ahora ya no gustaría, dicen estos últimos, creer en algo tan fascinante. Nos gustaría mucho. Y esto tan fascinante y hermoso, pero siguen argumentando, no se puede vivir de ilusiones. Jesús no niega la muerte física que él mismo padeció. Afirma, no obstante, que ésta no interrumpe la vida. Para eso nos ruega que escuchemos su palabra que la guardemos y con nuestras contradicciones e incoherencias procuremos hacer la vida en nosotros lo demás mejor que se lo dejemos a él las obras de jesús interesan pero no todas el mensaje de jesús interesa pero no todo cuando dice quien guarda mi palabra no morirá para siempre. Los judíos responden, ahora estamos seguros de que tiene un demonio. Y cuando se declara anterior a Abraham, quieren apedrearlo. Muchas de sus palabras parecen maravillosas, otras son escandalosas para ellos. Si Jesús hubiera dicho, lo que la gente quería escuchar en cada momento y hubiese hecho lo que se esperaba de un mesías no hubiera acabado en la cruz como sucedió pero no hubiera cumplido su misión no nos habría mostrado el amor infinito del padre no nos hubiera enseñado el camino de vida no nos hubiera salvado. Si la iglesia hoy escondiera la parte del evangelio que molesta a muchos, que nos molesta, si no hablara de sacrificios, de fidelidad, de castidad, de obediencia, de martirio, de injusticia, de solidaridad, no tendría tantos detractores, sería mejor vista, pero no cumpliría con su misión. Y lo mismo podemos decir de nuestro testimonio, cuando no queremos acoger todo el Evangelio, cuando escondemos una parte. Te pedimos, Señor, por los que no pueden y no quieren creer en ti. Te pedimos, Señor, la gracia de creer en tu palabra y de guardarla y cumplirla en nuestra vida diaria. Te pedimos por las personas que sufren nuestros juicios y prejuicios, nuestros rechazos y nuestras condenas, para que su sufrimiento nos lleve a transformar nuestras actitudes inhumanas y poco fraternas. Te pedimos, Señor, para que no nos creamos mejores que otros, ni nos convirtamos en jueces de los demás, sino que aprendamos de Jesús a ser compasivos. Jesús nos ofrece una vida con esperanza, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre se trata de una vida con esperanza es decir con plenitud de sentido no obstante a veces nos encontramos con un cristianismo aferrado a costumbres y legislaciones que ensombrecen su verdadero horizonte es lo que nos pasó lo que les pasó más bien a los fariseos del templo de Jesús. En el tiempo de Jesús sucedía así. Querían mantener sus costumbres, cerraban sus ojos y ese mundo nuevo, a esa vida nueva que le presentaba Jesús, no la aceptan. Más aún se opone a él con todas sus fuerzas llegando a la descalificación de su vida y a la agresión personal nunca se dejen vencer por el pesimismo mis queridos hermanos y hermanas la cuaresma nos ayuda a encontrar el sentido de la vida dios que es amor está a nuestro lado y nos quiere más que nadie puede querernos. Dios, que es fiel, nos asegura que viviendo confiados en su voluntad, podemos adelantar en nuestros días la experiencia del cielo futuro y por la fe. Cada uno de los bautizados estamos llamados a vivir, ver y alegrarnos del paso de nuestro señor Jesucristo de la cruz a la gloria de la muerte a la resurrección y cantar con el apóstol si Dios está con nosotros quién contra nosotros el que no perdonó a su propio hijo antes bien lo entregó por todos nosotros quién acusará a a los elegidos de Dios, Dios es quien justifica. Quien condena ni coronavirus ni nada ni nadie nos apartará de Dios. ¿Quién nos podrá condenar? Porque sabemos muy bien de quién nos hemos fiado. ¿Acaso Jesús es el que nos va a condenar el que murió más aún, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8, 31, 35. Nosotros también podemos decir y podemos y debemos exclamar, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada puede separarnos de este amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, el Cordero degollado, el que el Padre ha provisto frente a nuestras situaciones de angustia, de sufrimiento y de muerte, para separarnos de Él y con Él de la esclavitud a la libertad, de la tiniebla a la luz, de la muerte a la vida, del fracaso a la resurrección. Basta que nos fiemos de él, porque así nos lo ha garantizado hoy. Si alguno guarda mi palabra, no probará la muerte jamás. A vivir la travesía pascual nos conduce la experiencia vital de Abraham un testigo de la Pascua de Jesús quien la vivió anticipadamente. La experiencia gozosa y la profetizó como él la experimentó místicamente. Preparémonos pues a celebrar la Pascua con Abraham, obedeciendo a Dios sin reserva, cargando con la cruz nuestra de cada día, así como Isaac y abandonándonos incondicionalmente en las manos del Padre como lo hizo Jesús. Pongamos en Él nuestros ojos como nos recomienda Santa Teresa de Jesús, porque es Él quien inicia y consuma nuestra fe. Hebreos 12.2, para siempre. Hoy le decimos al Señor con mucha fe, «Señor Jesús, todo lo bueno nos viene de ti, de tu palabra. Cumplirla nos da libertad, nos libera de la muerte para siempre» ante las situaciones difíciles y los temores sabemos que tu misericordia es más grande que lo que nosotros vivimos también hoy nos cuesta entender todo esto querer ser libres a nuestro modo cuidamos evitar la muerte terrena más que liberarnos de la muerte eterna. Señor, tennos paciencia. Danos tu verdadera ciencia, tu verdadera sabiduría para entender las cosas de este mundo y las del futuro, como tú las enseñas, aún con el riesgo de ser tomado como un loco fuera de juicio, como lo fuiste tú. Te pedimos, por cuanto persiguen a tu iglesia, y por todos nuestros hermanos perseguidos y martirizados en tantos lugares en la actualidad, por confesar tu nombre. Mañana ya es viernes de dolores. Casi entramos en la semana mayor. Vivamos estos días con mucha intensidad. No perdamos ninguna de las vivencias en nuestra parroquia de estos días. Viviremos juntos el via cruz Sisonal, que nos ayudará en el itinerario de estos días santos hacia la vivencia de la Pascua. Animo a todos los hermanos y hermanas a las parroquias, a las comunidades a participar con espíritu sinodal a través de los distintos medios de que disponemos unidos en Jesús y María que camina con nosotros hacia la Pascua con Cristo resucitado. Aprovechemos este tiempo. No es solo tiempo para sentirnos libres y... Pasear y disfrutar es un tiempo especial para unirnos en espíritu con Jesús que es nuestra Pascua. Dios los bendiga grandemente a todos y todas. Bendiciones del Señor.